que tiene lugar en el 12 Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional de la Psicología que todos los años realizamos en nuestra facultad Hoy contamos con la presencia de la doctora Pilar Cufa la doctora Clara Yesman, la profesora Alicia Dongui y quien les habla eh, En primer término vamos a comenzar entonces con el trabajo con la exposición que va a realizar la doctora Pilar Cufa, este, a quien presento. María Pilar Cufa es doctora en Psicología de la UBA, tiene un postdoctorado de Conicet Garraham, profesora regular adjunta en la Cátedra 2 de Neurofisiología en la Facultad de Psicología de la UBA. Bueno, te escuchamos Pilar. Ah, muchas gracias. Buen día a todos y bueno, la voluntad de esta mesa, de este simposio es eh, pensar en la transferencia a la comunidad de lo que realizamos en la investigación clínica eh, y lo que iba a presentar es eh, lo que en este año pudimos hacer dentro de lo que es un programa de extensión que tiene la materia de neurofisiología de la cátedra 2 del profesor Yorio, de la que soy profesora adjunta y este programa de extensión es claramente un programa de investigación con salida a la comunidad. O sea, se creó con la idea de eh, generar un ámbito de extensión universitaria para los pacientes adultos mayores que, no, que tuvieran alguna alteración ligada a la edad o por lesión cerebral y que no pudieran solventarse el, la rehabilitación neurocognitiva que les indicaban. ¿sí? Eh, Muchos pacientes adultos mayores ligados a un envejecimiento normal o patológico necesitan rehabilitación neurocognitiva y hay muchos que no tienen cobertura de obras sociales o prepagas de este tratamiento y no tenían dónde eh, dirigirse. ¿sí? Y en este punto decidimos generar este programa de extensión universitaria para rehabilitar a estos pacientes. Eh, el proyecto fue aprobado para el 2020 y en marzo vimos eh, modificados el trabajo de, en este proyecto por la pandemia y tuvimos que modificarlo a un formato virtual. Y así lo hicimos. Y bueno, les voy a compartir un poquito de uno de los pacientes que inició rehabilitación cognitiva dentro del programa de extensión, eh, que nos sirve a nosotros porque usando consensos que se utilizan a nivel internacional, uh, hay pocos consensos de rehabilitación neurocognitiva aprobados a nivel científico, eh, o sea, esto es con una evaluación neurocognitiva del paciente al inicio de la intervención, intervención de rehabilitación y una, intervención, una evaluación post-intervención para ver la efectividad de la intervención. ¿sí? Eh, y entonces ese es el, el fin de la investigación en este programa, analizar o ver usando los consensos internacionales de rehabilitación, cómo funcionan en los pacientes, y por otro lado, lo que es comunitario de ofrecer desde la universidad a esos pacientes que no se lo pueden solventar, esta rehabilitación. Eh, voy a compartir. Bueno, en este caso se trató de un paciente con diagnóstico de Parkinson, sí, de un síndrome Parkinsoniano, y fue rehabilitado en contexto de COVID. Nos tuvimos que adaptar a la situación y realizamos con él una rehabilitación virtual. Eh, es un paciente del interior de la provincia de Buenos Aires que había asistido a la facultad para solicitar esta rehabilitación. Eh, y bueno, acá hay un par de eh, compañeras que están en la cátedra y que están dentro del programa de extensión. Eh, bueno, yo estoy a cargo y la mayoría son psicólogas y doctoras en psicología o licenciadas en psicología. Bueno, hay una que está haciendo el postdoctorado, yo ya tengo el postdoctorado hecho. Y todos trabajamos en este área. Eh, también en la rehabilitación y evaluación dentro de extensión comunitaria de niños pequeños, pero eso es bastante más incipiente como para presentado O sea, 0 a 5 años, pero eso también se hace en el hospital de clínicas con la profesora Paulichi. Bueno, en este caso, eh, el síndrome parkinsoniano incluye síntomas motores y no motores y más allá de escribir el síndrome parkinsoniano en sí, que eso es algo que fácilmente pueden encontrar, voy a presentar lo que eh, fue la evaluación de este paciente y el perfil, si les interesa, y si no después en un espacio de preguntas me, me dirán. Eh, el paciente es eh, un paciente de 79 años ¿sí? que presentó el síndrome de Parkinsoniano como último, único síntoma importante de envejecimiento cerebral ligado a la edad de 79 años y eh, al inicio, la evaluación de inicio, el paciente eh, por haber tenido un alto rendimiento intelectual, un abogado de 79 años, como les decía, de, de muy buen rendimiento intelectual, se hallaba en un estado de sensación subjetiva de queja eh, tipo depresiva, ¿sí? eh, muy triste por la situación de tener un Parkinson y las consecuencias que le traía, por ejemplo, en las dificultades bucofonatorias para hablar. Imagínense un abogado con dificultades, que había sido un muy buen abogado, con dificultades para que le comprendan por la articulación bucofonatoria disminuida. Eh, la intervención se realizó siguiendo los parámetros de consensos internacionales, por ejemplo, de Barbara Wilson, de Solver y Matir, principalmente porque este paciente, acá busque su evaluación, presentaba dificultades en la memoria de trabajo audioverbal y en lo que es visoconstrucción. Se trabajó con él luego de haber iniciado, hecho una primera evaluación neurocognitiva que el paciente no traía. Este no es el, el fin del programa de extensión, hacer evaluaciones neurocognitivas, normalmente les pedimos que vengan ya con la derivación y la evaluación hecha, pero en este caso no la tenía, no la podía hacer, estábamos en contexto de pandemia, no podía ir a un hospital a hacerlo, se lo hicimos nosotros a través del programa de extensión. Se realizó la intervención y una evaluación post. Eh, en la evaluación post intervención, eh, el paciente eh, manifestaba... Eh, un gran bienestar por todo lo que él sentía que había alcanzado, por lo bien que se sentía. Eh, él me decía que hablaba de felicidad. Eh, fue derivado también a fonoideología de tipo neurolingüística, porque él tenía muchos trastornos de ilusión que son típicos del Parkinson. Eh, y esto le permitía también hablar mejor y comunicarse mejor. Eh, se trabajó sobre sus funciones ejecutivas auditivo-verbales bastante, era un paciente muy colaborador, en el sentido de que pedía tareas, o sea, con una intervención semanal, que era lo que estábamos haciendo, una sesión semanal, eh, pedía tareas para el resto de la semana y me las mandaba por mail, por ejemplo, o sea, muy colaborador, muy activo. Eh, bueno, eh, la idea... De, no tengo mucho más que decir de esto, la verdad que eh, fue una buena experiencia eh, y estamos, lo presentamos para el año que viene, como tuvimos que presentar todos los programas de extensión también en formato virtual. Eh, ¿Qué nos permitió esto? Nos, nos alejó un poco de la posibilidad de hacer algunas cosas con los pacientes, sobre todo el grafo motor, que sí empezamos a trabajar más con el uso del mouse y con el uso de eh, pantallas táctiles en lo posible y también permitió eh, el enseñar a las personas mayores, adultos mayores el uso de la tecnología, que muchas veces fue casi un mes de sesiones de trabajo en el uso de la tecnología, el uso del Zoom, etc. Los adultos mayores son pacientes que resisten bastante a esto, pero también esto amplió las posibilidades de los pacientes adultos mayores en comunicarse con la familia, porque cuando aprendieron a usar Skype, Zoom, etcétera. En este contexto de pandemia también pudieron hablar con sus nietos, eh, ¿sí? los sacaron un poco del aislamiento, o sea que tuvo un doble beneficio el que aprendieran el uso de la tecnología. Te, te, se te fue el volumen, Pilar. Te muteaste. No sé por qué. Ay. Gracias. Sí. Gracias. Eh, permitió el hecho de poder atender, este paciente es de cañuelas o sea, piensen que estamos accediendo a través de un programa de extensión por eso a veces pensamos si no vamos a tener que sostener cierta semipresencialidad cuando volvamos a la normalidad de estos programas de extensión, o sea la posibilidad de también tener eh, la adaptación de los programas a distancia porque gente que quizás no se podía desplazar a la capital y puede seguir con, por ejemplo en este caso, con la rehabilitación a través del programa de extensión. Y también nos sirve para la investigación considerando eh, dividir por poblaciones, digamos, cuando tenemos que analizar los casos, eh, pero seguir atendiendo a esta gente que no va a tener que viajar, sí para venir a atenderse. Eh, bien, no tengo mucho más, cualquier duda, eh, eh, nos dejamos para el final, pero quiero dejar espacio que todas se puedan presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar, por tu exposición. En segundo término, vamos a escuchar entonces a Clara Yehman, eh, quien es doctora en Psicología de la UBA, magíster de la Universidad Marilán de Israel, profesora regular a cargo de la práctica Primera Infancia, de la investigación a la clínica de la prevención, profesora de posgrado y doctorado, directora de programas de investigación UBACID y programas de extensión, Facultad de Psicología UBA, profesora titular, clínica de niños y adolescentes de la Universidad de Belgrano, psicoanalista en función didacta y especialista en niños y adolescentes de APA, miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional y miembro del staff del programa de formación en investigación de la IPA. Autora de numerosas publicaciones nacionales e internacionales, autora y compiladora del libro Primera Infancia, Psicoanálisis e Investigación, de la editorial Acadia, en el 2008. Bueno, bueno gracias Silvia, gracias a Silvia y a Lucía por haber pensado en esta mesa, en esta idea de, de, de, las, trans, de las transferencias que nosotras como investigadoras, docentes y clínicas, vamos haciendo entre los distintos saberes. Y, este, y entonces un poco yo voy a presentar un tema de puentes en primera infancia en, en relación al pensamiento complejo, que es lo que estamos trabajando en nuestra práctica, que ya tiene el segundo año, que se llama primera infancia, de la investigación a la clínica y a la prevención, ahí están los colegas que me acompañan, nuestro punto es tender puentes entre el pensamiento psicoanalítico acerca de los primeros tiempos de constitución psíquica y los aportes de la observación sistemática de interacciones tempranas. Acá el tema es el encuentro entre ver los tiempos cronológicos que son lo observable y los tiempos lógicos que es esa inscripción psíquica destinada a la resignificación. ¿Cómo pensamos esto? Entonces, ¿cuáles son los puentes en los cuales vamos trabajando? Uno, estudiar profundamente los conceptos psicoanalíticos sobre las profundas raíces de la estructuración psíquica, las teorías sobre el origen, desde distintos autores del campo psicoanalítico. La otra fuente es toda la investigación empírica observacional sistemática que ya lleva... 50 años, este, arrancando por Spitz, que empezó a observar a partir de videos, niños afectados por marasmo, al microanálisis de imágenes, videos filmadas, que es lo que nosotros trabajamos ahora, este, nuestra investigación es analizando segundo a segundo qué hace la mamá, qué hace el bebé en una interacción y allí este, realizando, aplicando variables e instrumentos validados internacionalmente para las distintas temáticas que trabajamos, entre ellas la regulación afectiva, la disponibilidad emocional, el funcionamiento reflexivo parental, bueno distintas cuestiones que un poquito me voy a referir después. Los otros puentes que planteamos en el estudio de la primera infancia es entre el discurso parental, o sea, lo que escuchamos en entrevistas en profundidad, y lo observable en una interacción, que es lo que filmamos a esa misma mamá con su bebé, porque básicamente la idea es sobre interacciones tempranas, que en realidad el concepto sería el cuidador adulto asimétricamente organizado con el infante, donde pensamos el discurso como asimétrico, y la bidireccionalidad que es lo observable en la transformación mutua entre el infante y el adulto. En este caso nuestra investigación son madres, ya hicimos una investigación con padres que este, nuestro doctorando Augusto La Laplacete estará próximamente defendiendo y también este, estamos comparando entre madres y padres. Y el otro, el otro punto es la puesta a prueba de hipótesis desde diferentes ángulos y desde allí deconstruir y construir saberes teóricos. Hay dos tipos, yo supervisé esta investigación que la arranqué en mi tesis de maestría en, en Israel, en la Universidad de Barilán, y acá hicimos un montón de desarrollos gracias a que en el equipo se incluyeron Constanza Dualde, Vanina Guerín, que ya venían trabajando y este, en, en este tema, en sus doctorados, y un poco la idea es que trabajamos entre la articulación entre términos, términos teóricos, que no son observables, y términos empíricos. Yo digo que supervisé porque tuve una entrevista con Gregorio Klimovsky, en su momento, porque esto era novedoso en el sentido de el psicoanálisis poniendo a prueba con la observación. Entonces él decía que en realidad toda teoría para ser considerada científica debe permitir la llegada a consecuencias observacionales, aún en las ciencias conjeturales, ya que una conjetura sería también una consecuencia observacional en sentido amplio. Este, por eso la idea de observar que es vigilar estrechamente y la observación de fenómenos, si bien es empírico, no excluye la introspección y la reflexión que estos fenómenos despiertan, esto lo ha trabajado Ferrater mora La aprensión de los fenómenos interactivos en primera infancia vía, este, perdón, vía la observación, permitió incluir en el estudio del psiquismo dentro de la perspectiva de la ciencia. Entonces este es un poco nuestro, nuestro puente. Este. Y tomamos las ideas de Winnicott entre lo temprano y lo profundo, lo temprano es aquello de que el infante no puede percatarse, es necesario un adulto que observe aquello que el infante no puede percatarse. Ahora, la inscripción de eso observable es profunda y no puede saberse en su momento. O sea que es esa inscripción, esa captura de la experiencia en el psiquismo solo la podemos estudiar por resignificación por material clínico en el adulto. Y acá están las distintas expresiones fenomenológicas con las cuales pensamos que tiene un bebé real. Nos inscribimos en el paradigma de la complejidad, tomando desde Edgar Morin la idea de que el conocimiento actual incluye las brumas del no conocimiento, del desconocimiento y la incertidumbre. Es un tejido de constituyentes heterogéneos, inseparablemente asociados, que representan la paradoja de lo uno y lo múltiple. Las teorías enferman cuando se cierran en dogmatismos y doctrinas que simplifican y ciegan lo real en un sistema de ideas coherente pero parcial. El cambio, entonces hoy vivimos un cambio del paradigma newtoniano, donde el objeto de la ciencia consistía en la búsqueda de certidumbres y teorizaciones, y se articula, según la propuesta de Morán, entre las ciencias del hombre y las ciencias de la naturaleza, y la ciencia como una aventura transdisciplinar. En ese sentido, para construir conocimiento, las operaciones lógicas son separar, unir, jerarquizar y centralizar. Y aquí la idea de paradigma, que es los principios ocultos que gobiernan una visión de las cosas y del mundo sin que tengamos conciencia de ello. El pasaje de un paradigma a otro se produce, se produce perdón, una selección o rechazo de datos que se oponen a la concepción prevalente, o sea que... Acá muchas veces tenemos que diferenciar certezas, prejuicios de conocimiento científico. Y siempre hay una lucha entre, o una articulación entre la mística, la creencia y la razón que, no tienen, que, que, bueno, que se articulan de alguna manera en el pensamiento complejo. El paradigma de la simplicidad sería el que pone, en el universo, eh, pone orden en el universo, se reduce a una ley, vea lo uno y vea lo múltiple. No puede ver que lo uno puede al mismo tiempo ser múltiple. Separa lo que está ligado, que es la disyunción, y unifica lo que es diverso, que es la reducción. Tenemos que cuidarnos del, del, del, del reduccionismo. La disyunción es heredera del, del racionalismo cartesiano y articula entre sí eh, la biología, la física y las ciencias del hombre. Para remediar esta disyunción de los múltiples conocimientos que hoy tenemos a nuestro acceso, a veces se produce una reducción de lo complejo a lo simple, se reduce lo biológico a lo físico y lo humano a lo biológico. El pensar complejo implicaría la verdad de la ciencia, está en el interjuego promotor de la confrontación. La ciencia en sí misma no es poseedora de la verdad, pero sí juega al juego de verdad y error es una organización compleja de fenómenos desordenados que pueden contribuir al incremento del orden. Y voy a dar un ejemplo a lo que me estoy refiriendo por redu reduccionismo, voy a dejar de compartir para verlos un poco, que es lo que ha pasado con temas como el autismo, por ejemplo, donde el autismo sí. este, se ha producido una lucha muy fuerte entre psicoanalistas y psicólogos cognitivos, este, ha llegado a tan punto que en Francia se prohibió la atención de niños, autistas, de niños autistas por psicoanalistas, porque generalmente el planteo era que culpabilizaban a los padres por ser aquellos que por su modo de, de construirlo lo vincular, llevaban a este problema del autismo, y esto empezó ya inclusive con Bruno Bettelheim. Hoy ya sabemos que el trastorno del espectro autista es un trastorno epigenético en el cual hay una predisposición, como dice Bernard Gold, canales intersensoriales e interafectivos más abiertos o más cerrados que se van a encontrar con un vínculo del otro que va a abrir o cerrar esos canales interafectivos e intersensoriales que son predisponentes en el niño. Entonces, ¿qué pasa con esta, con esta cuestión? Tenemos sistemas muy este, detallados, eh, sistemas de evaluación categoriales como el ADOS u otros diagnósticos mucho mejores como son el diagnóstico de la organización del 0 a 3 que ahora se llama 0 a 5 que son diagnósticos categoriales muy específicos y muy detallados que aportan a la fenomenología de la detección de eventos que nos permiten detectar tempranamente y eso es universal, todos los que trabajamos con problemáticas infantiles, sabemos que cuanto antes se detecta una problemática, eso es más positivo. Pero, ¿cuál es el problema? Si se detecta una potencial problemática y se la diagnostica como un trastorno, por ejemplo, un, un niño autista a los 18 meses, ese etiquetamiento es negativo, porque sabemos que hay evoluciones hacia el autismo, y no eh, un niño autista a los 18 meses, eso produce una regresión en los padres, una retracción y este, situaciones de duelo muy severas. Eso no quiere decir, o sea, diagnosticar con sistemas categoriales es un reduccionismo. Pensar que los sistemas categoriales son puro etiquetamiento y prejuicio es otro reduccionismo. Entonces, lo que nosotros pensamos es que hay que trabajar en forma con, eh, considerando la heterogeneidad de los saberes y la necesidad de hacer puentes entre estos saberes para mejor atender la problemática. Porque ¿cuál es el problema de diagnósticos demasiado categoriales? Se focalizan en las áreas deficitarias, y eso puede llevar a intervenciones que están exclusivamente dirigidas a la, a la funcionalidad. Como por ejemplo, alguna, algunas intervenciones muy focalizadas en el ámbito cognitivo muy tempranamente, cuando, y ahí seguimos todo el trabajo de Bernard Golds, con respecto a esto, que el primer punto es trabajar la interafectividad y la intersubjetividad para los procesos de subjetivación. Hay un ejemplo muy lindo en el último libro de Bernard, donde un chico de 14 años, que es atendido en su servicio desde que tiene dos, le dice a él, yo cuando nací no estaba allí. Esta idea del sujeto es vivirse a sí mismo. Lo mismo una mamá de un chiquito que yo atiendo desde que tiene 20 meses, Recibe a los tres años, a los tres años más o menos, me decía, yo ahora siento que camino con alguien cuando lo llevo a él de la mano. Él es alguien, o sea que el primer punto es trabajar que hay un sujeto allí y después, obviamente, al mismo tiempo que trabajar las funcionalidades que pueden estar complicadas. Entonces ahí sería cómo pensamos este paradigma de la complejidad. Si hay un minuto más, comentaré algunas cuestiones de nuestra investigación. Eh, algunos pequeños este, resultados que sí, que creemos que tienen una, una transferencia a la comunidad, que es tener muy en claro esta heterogeneidad. Lo intrapsíquico del adulto, lo intrapsíquico del niño, que esto lo trabajamos en forma individual y con los padres por separado del niño, o sea, trabajar este, en ese punto el fantasma en forma este, diferenciada cómo el fantasma actúa sobre el niño y cómo el fantasma actúa sobre los propios padres y su propia acción sobre el niño. La intersubjetividad, que es el aquí ahora de la interacción, que esto es lo que trabajamos en la investigación, que es cómo, se va a transform cómo la transformación es mutua, cómo el adulto percibe aquello que el niño le, ex le expresa con todo su cuerpo y con todo su afecto, aún previo al lenguaje y cómo lo devuelve, y en esa devolución si hay una ampliación, una ampliación del afecto que se puede regular, o una restricción porque hay dificultades en la devolución o en la transformación mutua. Y lo transubjetivo, obviamente, es la cultura, las políticas públicas, la detección temprana, las escuelas, bueno, todo lo que de la comunidad es fundamental para el trabajo en primera infancia. Dos o tres detalles nada más de los resultados que obtuvimos en nuestra investigación acá, está un poco distorsionado para mostrar que es un encuentro positivo. Nosotros en la interacción cara a cara que hacemos de tres minutos de, este, de una madre con un bebé, de que vamos después analizando en el microanálisis segundo a segundo, encontramos que en una situación cara a cara, solo el 16% del tiempo dentro de 40, en 48 madres, Madre y bebé se miran y sonríen y hacen lo que llamamos un match positivo. El resto del tiempo el bebé está en afecto neutro, es decir, no responde permanentemente a la oferta de encuentro de la madre. Y otro punto que estudiamos muy intensamente es el tema de la autorregulación. ¿Por qué no responde? Porque el bebé está interesado en construir sus propios mecanismos de autorregulación, que son chuparse el dedo, usar un juguete... Este, o mirar para arriba o tener afecto neutro. ¿Por qué nos parece tan importante la autorregulación? Porque la autorregulación en presencia del otro permite esa separación que a partir de los seis meses se produce en la intersubjetividad y aparece esa intersubjetividad secundaria. Y uno de los datos muy interesantes que encontramos es que en una situación cara a cara la mitad más o menos de los niños usaron recursos de autorregulación como chuparse el dedo o este, solamente chuparse el dedo o distanciarse, porque en esta situación de cara a cara no había juguetes. Y en la situación de juego libre a los seis meses con juguetes, solamente dos de los 48 bebés usaron ese mecanismo de autorregulación. O sea, habiendo mamá y habiendo juguetes, el niño que busca chuparse el dedo o distanciarse puede ser un pequeño esbozo de la diferenciación entre autorregulación y retraimiento. La autorregulación como constructiva en presencia de un otro, como lo ven en esta imagen, en donde el bebé se chupa el dedo, mira para arriba, y la madre lo sigue mirando, y este, cuando, eh, y cuando y, y puede acompañarlo, que cuando las madres son intrusivas y no le permiten al bebé construir sus propios recursos de autorregulación, y muchas veces vemos este, en nuestros videos que estos bebés se retraen y se defienden del exceso, inundante que viene de parte del otro. Entonces, el contacto visual es crucial. Se estudia en todos los todas las detecciones de de trastornos tempranos y de retracciones, pero sabemos que eso también es una situación demandante para el niño, entonces una madre excesivamente abocada a estimular lo que no puede percibir sus necesidades de autorregulación, a veces consigue lo contrario de lo que está buscando, que es un repliegue del niño. Y esto lo vemos, lo han estudiado en la, en la depresión materna, niños de madres deprimidas, retraídas, son más retraídos, mientras de, niños de madres deprimidas, Re, este, intrusivas son molestos, son aquellos que denuncian, que se quejan y esto lo estudió Tronic en investigaciones empíricas muy controladas Edward Tronic es con quien hemos hecho el primer convenio en todo nuestro trabajo de microanálisis entonces vemos lo de la autorregulación que les comenté recién y la falla en reparar la desregulación ese es el potencial traumático en la infancia no los bebés que lloran no están desregulados, sino que el adulto falle en transformar el afecto positivo, el afecto negativo en positivo. Y en los niños de 4 y 5 años, uno de los datos que creo que son importantes para la comunidad, son hace 20 años que tenemos esta investigación y que obviamente tenemos muchísimos resultados, pero seleccioné algunos que creo que tienen importancia para la comunidad, es el trabajo del funcionamiento reflexivo parental, esta idea de atribuir mente al niño y los padres reflexionar sobre aquello que les sucede en relación a lo que hacen y esta relación entre el afecto, la conducta y la reflexión acerca de la conducta, acerca de lo que se piensa y acerca de lo que se siente. Hemos encontrado que las madres que presentaban un funcionamiento reflexivo bajo, sus niños presentaban más indicadores de autorregulación en una escena de juego, es decir, impulsividad, no seguir el juego, este, y más que nada efectos de impulsividad que son los que más estudiamos en los videos. Y el otro, el otro resultado muy importante que encontramos, que los niños que presentaban más indicadores de, autor, de desregulación en el juego a los 4 o 5 años, también presentaban menor frecuencia de juego simbólico complejo. Bueno, esto es... Este, esperen que dejo de compartir. Esto es un poquito algunas de las cosas que después bueno, podemos retomar en las preguntas o en los comentarios. Gracias, Silvia. Bueno, gracias Clara, a vos por tu presentación. Bueno, ahora tendríamos eh, mi exposición que comparto con Alicia en esta mesa. Con Alicia compartimos el proyecto de investigación desde el 2018. Y, y bueno, mi presentación va a ser... Te presento, vos presentas a Alicia y yo te presento a vos. Bueno, presentame. presentame. Dale, bueno, Voy a empezar. Presento a, a la mayor. doctora Silvia Quesada. Es doctora por la Facultad de Psicología de la UBA, profesora consulta en nuestra facultad, investigadora categorizada y directora del proyecto de uba de investigación clínica, autora de diversas publicaciones en revistas científicas y libros de la especialidad, profesora de posgrado en la Facultad de Psicología directora del programa de extensión de nuestra facultad este, y exdirectora del Departamento de Salud Mental de la UBA, autora de diversas publicaciones con referato y del libro excelente que se ha este, reeditado recientemente, que es una explicación psicoanalítica del ataque de pánico. Bueno, gracias Clara, yo le voy a presentar entonces a Alicia Alicia es, es eh, profesora asociada de clínica de adultos Y a cargo de la materia clínica de las anorexias y las bulimias La problemática de la obesidad y de la práctica profesional Variantes de la consulta ambulatoria En el posgrado docente responsable en la carrera de especialización en psicología clínica Con orientación psicoanalítica De los seminarios clínicas de las anorexias y bulimias y las toxicomanías Y miembro de la comisión asesora de la misma Codirectora del proyecto de investigación clínica Evaluación de cambio psíquico En pacientes con ataque de pánico Y consumo problemático Investigadora categorizada Coordinadora del Comité de Ética y Conductas Responsables En investigación clínica Evaluadora y directora de tesis de licenciatura En grado y maestrándose en posgrado Sobre problemáticas de consumo Coordinadora General del Equipo de Trastornos Alimentarios del Programa de Psicología del Hospital de Clínica Fundadora y Directora General de ABRA, Centro en Problemáticas del Consumo Y Supervisora de Sede Central LANUS Córdoba Vicepresidenta de la Sección Internacional de Reducción de Daños y Riesgos en Consumos Problemáticos De la Federación Mundial de Salud Mental y autora y coautora de libros de la serie, Innovaciones de la Práctica 1 y 2, Dispositivos Clínicos en Adicciones, Y Anorexias y Bulimias y Obesidad, Paco, entre otros. Y el último, <coughs> Tecnogoces, El sujeto en tiempos virtuales. Viene muy bien en este momento. Invitada a numerosas jornadas, congresos, foros nacionales e internacionales sobre temáticas relacionadas a la problemática del consumo. Bueno, <coughs> les comentaba. ¿Estás muteada, Silvia? Silvia, ¿estás muteada? Ya sé. El anfitrión me silenció, pero. Eh, a ver. Les comentaba al principio que yo ordené mi exposición. Haciendo primero una suerte de refreshing Quizás en un intento justamente de zanjar Algo que vos mencionaste, Clara Ciertas controversias, ciertas cuestiones Que aún hoy en día se siguen dando Y que creo que si entendemos a la psicología clínica Y a la investigación en particular En psicología clínica Desde un paradigma menos prejuicioso, diría términos generales, contiene, eh, la investigación en psicología clínica, contiene distintos paradigmas y distintos saberes, sin ningún inconveniente. En ese sentido, bueno, les sí voy a compartir pantalla porque les decía que de alguna manera se me fue. A ver. No la puedo compartir, ¿eh? No la puedo compartir, a ver. Eh, la, la, no, está, ¿No tenés en verde? La no me aparece, no me aparece la parte de arriba. Compartir de pantalla me no aparece el verde. No me aparece. No me aparece arriba la posibilidad de compartir pantalla. Lo tendrías que ver a, abajo en la barra No, ¿Abajo? pero al, arriba, te abajo. Di... Abajo, ¿Abajo? Lo, lo veo, lo veo, pero no ah, ahí, está. Ah, ahí está. Vamos a ver. Bueno, eh, les comentaba un poco que, que mi intención era hacer un breve Refreshing digamos, De ciertas cuestiones muy básicas Y que estas cuestiones muy básicas Creo que contienen eh, Cualquier paradigma Que se ocupe De abordar esta problemática Dado que eh, la investigación Clínica y su potencial transferencia A la comunidad del conocimiento Producido en el seno de la investigación Entonces ordenaré mi exposición refiriéndome primero a esas generalidades justamente de la investigación clínica en psicología y sus estándares que a mi modo de ver si la investigación se ajusta a esos estándares necesariamente va a redundar en la transferencia de conocimiento fundado en el proceso de investigación a la comunidad ¿Cuáles son esas características que yo considero que son fundamentales? Debe ser innovadora, Describir la metodología con claridad. La metodología empleada tiene que ser adecuada a los objetivos, hipótesis de estudio y coherente con el marco teórico. Posibilitar la elaboración y o confirmación de teorías. Cuando digo elaboración me refiero a la continuidad en el marco de una teoría que permita proseguir con la elaboración de conocimiento. Tener la condición de transferencia de sus resultados y sostener en el objetivo, esto es fundamental, dar respuesta a una situación problema. La investigación clínica debe realizarse siguiendo un plan, eh, es otra característica fundamental que debe poseer una investigación de este tipo, debe realizarse siguiendo un plan, es decir, debe ser sistemática, debe tener un plan o programa bien detallado, debe ser planificada, para ello debe explicitar de modo claro los objetivos propuestos que también deben ser coherentes con el marco teórico explicitado en el proyecto de investigación. También debe establecer con claridad los métodos e instrumentos de evaluación. Con qué va a evaluar aquello que observa, aquello que ve en la clínica. Debe ser original, debe poseer relevancia temática. O sea, el tema no... Debe ser relevante en términos, además de su potencial transferencia Hacer uso de instrumentos confiables y válidos Recoger los datos Ofrecer resultados comprobables y verificables Es necesario, por otra parte, categorizar el fenómeno clínico Porque es indudablemente un fenómeno de naturaleza compleja que incluye, entre otros factores, por supuesto, el factor subjetivo, lo biológico y lo social en sentido amplio. Sí, ahí incluye lo económico, lo político en sentido amplio también, y los avatares, inclusive, que estamos atravesando en este momento, en el contexto de la pandemia. Eh, Dada entonces la complejidad que cobra la pregunta que se realiza el investigador respecto de la situación-problema-objeto del estudio, se debe tomar en cuenta que si esa pregunta está bien formulada, por consecuencia va a dar respuesta y aportar conocimiento a la situación-problema que lo origina. Con lo cual, te viene crucial que la pregunta que nos formulemos sea adecuada. Es decir, no solo resuelve un problema clínico, un problema real de la realidad Sino que además Resuelve un problema teórico Un impas En la teoría Entonces El campo de la investigación clínica Abarca efectivamente la investigación La explicación de los fenómenos que abordan La evaluación de los procesos clínicos El diagnóstico Como un vector análisis que atraviesa el dispositivo de investigación y como resultado de esto una propuesta de tratamiento y abordaje de la pregunta problema que lo disparó repasando entonces hay tres pasos indispensables entre otros que debe contemplar toda investigación clínica la validez y relevancia de la pregunta problema a ser investigada establecer y explicitar el marco teórico referencial desde el cual se desarrollará la investigación Este marco teórico debe poseer robustez epistemológica En tercer término debe plantear con claridad La metodología que va a emplear El horizonte de la investigación que se promueva Además debe estar referenciada con una teoría Que debe propender a producir una ampliación de la misma es decir, en esa sinergia que siempre existe entre la clínica y la teoría, donde una se alimenta de la otra de modo permanente. En síntesis, perdón, me en síntesis, tres aspectos básicos se deben tener en cuenta la metodología claramente explicitada, encuadrarse en un marco teórico suficientemente contrastado y la descripción de métodos y o instrumentos de evaluación utilizados en el proceso de investigación. Ahora sí, y esto se, un poco me hizo acordar a, lo, a tu supervisión, Clara, que expusiste antes, que tuviste con Porque en definitiva, una teoría es explicar lo que se observa, en nuestro caso el hecho clínico, con lo que no se ve. Las conjeturas, las hipótesis, las inferencias, los conceptos, los términos. Y cuanto más sinergia exista entre ambos aspectos, más consistente, contrastable, va a ser esa teoría. Entonces, esto lo que vuelve a una teoría robusta. Y ahí me parece que se pueden zanjar Ciertas controversias que lamentablemente siguen siendo actuales y llegan a los niveles que expusiste en Francia Pero que es necesario hablar de ellos, o sea, es por ahí necesario retomar las bases mismas Y por eso me permití este refreshing, no porque quiera enseñarles metodología de la investigación clínica Sino porque creo que a veces vale la pena recordar, volver sobre pasos que uno ya considera Sabidos porque es la única garantía que tenemos del progreso en el conocimiento y en la teoría. No hay otra. Y ahora entonces, antes de... voy a dejar de compartir. Y antes de darle la palabra a Alicia, quisiera referirme brevemente, muy sintéticamente, no voy a exponer el proyecto, pero a mi experiencia en este campo. Hace ya varios años que vengo investigando una presentación clínica muy compleja, que es el llamado ataque de pánico, y que a mi juicio es más pertinente llamar ataque de terror. Lo considero así por varias razones, entre otras razones las que puse recién, pero quizás la principal de ellas, para ser coherente justamente con todo lo expuesto, la razón principal es que esta investigación se sostiene en el marco de referencia del psicoanálisis freudiano. Porque considero que allí se encuentran los conceptos, las inferencias, las hipótesis, los términos Que nos permiten construir una explicación de una presentación que como dije antes es muy compleja Y que hasta ahora, por lo menos desde el marco referencial que adhiero No hay, bueno, salvo la que intenté dar que vos mencionaste, Clara, antes, que está expuesta en el libro. Una explicación de por qué, la razón, profesores últimos, que avanzarían más allá de la descripción y fenomenología de, de la crisis de pánico o, o ataque de terror. Eh, las manifestaciones que nosotros describimos neurovegetativas y a nivel cognitivo, sabemos esas alteraciones no, no son la etiología, hay que buscarla. Es el, el resorte último, la causa, no la descripción, no la taxonomía. Eh, en este sentido, creo que, y así lo expongo, un poco en el texto y en otros lugares, se debería retomar esta presentación clínica a partir de los desarrollos freudianos de la segunda tópica, arrancando de las conceptualizaciones iniciadas a partir de más allá del principio al pasar. La referencia principal... ¿Te muteaste o te congelaste? Te muteaste... Me Parece que se congeló más que mutear, porque no. no, se, quedó, no se quedó en foto. En todo caso, se si... conectó a Internet. Se conectó la conexión de Silvia. Y si querés, se hizo sí. vos, Alicia, porque si no. Sí, seguir yo, Alicia también yo. se puede conectar. Eh, bueno, básicamente, lo, lo, la, esta, esta, la, esta investigación clínica justamente. Eh, me interesó hace dos años integrar una investigación clínica justamente porque me parece que el, el encuentro con la clínica es lo que le da una fuerza y un avance y un progreso al campo de la investigación, sobre todo en psicología. Y en ese punto, eh, lo que en realidad hizo que nos juntáramos a pensar este, esta investigación clínica de evaluación de cambio psíquico en pacientes con ataque de pánico. Me quedé con... perdón, perdón, perdón. Ah, perdón. Sí. Arrancó perdón, un poco Alicia. Yo bueno, pero... yo... Bueno, espera que vuelvo, así termino y te dejo. Bueno, dale. A ver, Se me... A ver podés volver. Me... Eh. Ya volví. Estoy. ¿Vos me escuchás, bueno, dale. Sí, dale. No se te ve, pero se te escucha. Bueno. Dale. Este, no, eh, estaba, creo que quedé, no sé dónde quedé, pero me parece que quedé en la parte de donde retomar estas, estas presentaciones a partir de, de, las, de las neurosis traumáticas, o sea, de la angustia traumática principalmente, y eh, poder pensar en... Eh, una condición, Freud hablaba allí de las neurosis O las neurosis de terror de tiempos de paz En esa época Creo que por allí podríamos pensarlas Considerando que estas crisis de terror Delimitan de alguna manera un más allá de la angustia eh, esa, Acá es pertinente me parece nombrar a Freud Exactamente cuando Freud dice Nada hay en la angustia que pueda provocar una neurosis de terror la angustia protege contra el terror. La, eh, él plantea es la última trinchera, parapeto, la última barrera contra el terror. Si la angustia es trinchera, el terror podría ser la granada que le cae dentro. Así se manifiestan estas presentaciones clínicas, como algo que irrumpe, algo del orden de la irrupción, sin ligadura a partir de... Digamos, de las representaciones, del campo de las representaciones en términos freudianos, y podríamos sostener sin ninguna ligadura posible, por recurso imaginario simbólico, a mano al que se pueda apelar, apelar. Eh, Bueno este, Ahora sí, no sé lo que pasó en el medio pero evidentemente es este, la tecnología que a veces nos supera Así que, bueno, te, te escuchamos, Alicia. Bueno, voy, a, voy a, a, a arrancar un poco a partir de la pequeña introducción que hice, este, que una de las, eh, para comentar un poco de una de las razones que me, me interesó, conversando con Silvia, la posibilidad de, de esta investigación clínica que tiene que ver con la, con la conjunción entre eh, ataque de pánico, y consumos problemáticos, justamente porque eh, una de las cosas que yo observé en mi experiencia, este, y que lo, lo observé en mi experiencia antes de, de, del 2018, digamos, que empezó la investigación, pero lo confirmé con la pandemia, como de alguna manera la abstinencia forzada en pacientes con consumos problemáticos, cuando digo forzada, digo Aún aquel que quiere pro, promover una abstinencia este, voluntaria, digamos. O sea, aún el paciente que quiere dejar de consumir voluntariamente, porque se lo propuso, aún así se producen en, este, en sobre todo en sustancias de este, la, las drogas duras, sobre todo, se produce. Eh, un punto de crisis de pánico ante la falta de la sustancia que de alguna manera permitía este, vérselas eh, fallidamente tal vez con la angustia pero vérselas de alguna manera eh, con la angustia aunque más no sea para eh, bajo la forma de una cierta ilusión de que la droga va a permitir aplacar la angustia sabemos que las crisis de abstinencia eh, pueden sobrevenir aun que el paciente, aún dentro del consumo de un paciente. Si un paciente decide este, no consumir dos tres días y, y es un, un consumidor problemático en el sentido del abuso o la dependencia, ahí encontramos que la crisis de pánico es como ese punto donde aparece el, el cuerpo, pero como organismo, digamos. Aparece... Por eso aparecen los fenómenos somáticos que aparecen en las crisis de pánico. Entonces, eh, lo que yo he notado, por ejemplo, eh, lo he podido confirmar en el COVID, justamente con un caso de un paciente que eh, consulta tras el COVID, digamos. O sea, se enferma un muchacho joven este, inesperadamente, traumáticamente fue la cuestión. No se curó en una semana, era joven. Este, eh, no, lo único, no solo que eh, tiene que ver con la paradoja esta, que eh, la crisis de pánico frente eh, al consumo puede ser también de consumos tecnológicos, digo yo porque este, en este caso lo que ocurrió es que el ataque de pánico sobre, me, me, me consulta directamente por videollamada desde el sanatorio donde se estaba recuperando del COVID este, y yo le digo bueno que, que, que lo escucho y que después en todo caso vemos si se puede hacer presencial porque es un paciente que vive relativamente cerca y una de las cosas llamativas de, de su, su decir era que eh, eh, como una confesión, ¿no? que en verdad estaba feliz de estar enfermo de COVID porque así no tenía que trabajar todo el día. O sea, un, un trabajador incansable, este, que, eh, y la verdad que eh, ya, ya atendí otros pacientes que que tuvieron COVID, pero me llamó muchísimo la atención esta, esta, esta paradoja ¿no? de, eh, de que la crisis de pánico, en verdad, y eso lo pudimos conversar con el paciente, no era eh, simplemente porque ya había tenido COVID, ya se había curado del COVID y si, siguió con, con estas crisis de pánico. Entonces, de alguna manera, eh, lo que pudimos llegar como construcción, o él mismo pudo llegar como construcción, que en realidad él era un workólico, ¿no? un adicto al trabajo, y que verdaderamente esta cuestión de que le habían indicado a los médicos que tenía que por lo menos descansar un mes hasta recuperarse, descansar un mes por, por una historia con los anticuerpos, bueno, yo no lo entendí muy bien, pero tampoco era esa lo importante, entender esa cuestión. Eh, con lo cual me, me, se me confirmó más aún esta, esta relación entre las crisis de pánico y los consumos problemáticos en, es, en, en cuanto al tema de la abstinencia digamos. abstinencia que se puede dar incluso entre consumos este, o porque el paciente no pudo comprar o porque el, el dealer este, se enfermó yo encuentro que hay un margen donde el, el, los fenómenos somáticos de la angustia aparecen. aparecen. No aparece como señal para poner en marcha mecanismos de defensa que, que puedan mitigar de alguna manera este, esa angustia. ¿no? Eh, lo, lo que noto sobre todo en los casos de este tipo de abstinencia es cuando hay consumidores de mucha marihuana, consumidores de cocaína, aunque estén el consumo de cocaína produce directamente cuando falta durante se va falta en los que son dependientes, ¿no? Porque en eso hay que hacer una diferencia. El consumo puede ser problemático. Eh, en sus tres estadios, tanto en el estadio del uso, como del abuso, como de la, de la dependencia. Pero cuando existe la dependencia, ahí es donde la falta de la sustancia produce este, este, este, este, este, esta abstinencia, microabstinencia, pero que aunque sea microabstinencia, el afecto que aparece es, el, at el ataque de pánico, la crisis de pánico. ¿no? El terror ahí que mencionaba Silvia por ahí, en relación a, a la pandemia, fue increíble, con un par de pacientes que, bueno, que eh, no, no, no, no sabían cómo hacer, porque el dealer estaba en aislamiento. Este, y bueno, eh, al principio de la pandemia, ¿no? donde el aislamiento era, era riguroso, y bueno, este... Cuando pudo atravesar estas crisis de pánico, porque no, no había sustancia, este, y además no podía consumir porque tenía que estar en la casa, y él siempre consumía eh, fuera de su casa. Bueno, cuestión que se, se produjo una cosa muy interesante, que es que eh, él tenía algo que agradecerle a la pandemia, este, a la cuarentena en realidad, a la pandemia, este, el haber podido soportar ese tiempo. De, de, de, de pánico, de abstinencia, este, y poder empezar a hablar de, de sus recuerdos, digamos, y, y de alguna manera, bueno, de recuerdos traumáticos muy ligados a la, a los, al abuso justamente, pero este, que eran calmados, el, el abuso parental este, era calmado, este, justamente cuando era calmado por una abuela que venía y le traía el dulce de leche que a él le gustaba ¿no? eh, ustedes me dirán ¿por qué no, no, no se hizo? no, no es obeso este, y no es obeso porque entre otras cosas es un brillante bailarín digamos ¿no? este, eh, o sea que de alguna manera hizo que la elección de la sustancia fuera, fuera otra ¿no? eh, si, ten, si, ten, si hay tiempo puedo seguir contando algunos casos clínicos de esta conjunción si no, y pasamos si hay, a las preguntas no, ¿no? eh, si, sí, me, parece, me parece mejor en bueno, función del tiempo es muy sí, interesante sí. pero estamos ahí estamos 11 y 10 ya. así que me gustaría que y bueno, todo lo que. Todos aquellos que quieran intervenir, preguntar, comentar, este, aprovechemos este tiempo para hacerlo, ¿no? Yo quiero. Bueno, Lucía. Bueno, echamos. no me veo, pero estoy muy orgullosa de las ideas que nos convocan. Ya sería el tercer simposio que preparamos juntas. Mm, y es que cierto. es toda una vanguardia para la facultad, esta articulación de diversas perspectivas, anclando y merodeando y acechando y situando los diversos contextos en lo empírico. Por ejemplo, todo, cómo se van articulando las distintas miradas, porque esto señala posibles caminos de investigación, horas de investigación, y lo inédito de poder pensar los conceptos situados, anclados, como lo que cuenta Ali del COVID, el pánico, la abstinencia, el ataque de pánico. Me encanta la articulación, porque permite pensar escenas situadas de, de minimalistas en cuanto a lo comportamental, <risa> en cuanto al acto, y pensarlas. Esa claro. situación de COVID, la situación de pánico, lo mismo de Pili, es decir, yo pienso que son perspectivas este, en las cuales nuestra facultad tiene que avanzar, que son una vanguardia, son el futuro en realidad. Disculpa, Lucía, yo quería hacer un sí, comentario es. que me parecía importante. A ver, eh, Billy. Había escuchado, eh, cuando me presenté, bueno, la, el foco estuvo en el proyecto de extensión de adultos mayores, pero bueno, en relación al doctorado y mi postdoctorado, que fue hecho en el Garrahan, yo siempre, mi gran formación es en niños pequeños, ¿sí? 0 a 5 años y evaluación. Y en la clínica actualmente, trabajar también con esos pacientes. Y me parecía importante aclarar algo que dijo Clara en relación a lo que hacemos los psicólogos cognitivos con el autismo, o con la condición de espectro autista, que nosotros hoy en día, bueno, hoy en día se habla así, ya no se habla de trastorno, sino de condición de espectro, y que cada vez tendemos desde lo que es neurocognitivo, más a hablar de neurodiversidad y no de patología que cuando pensamos en helados son las técnicas de evaluación del comportamiento, no estamos buscando el déficit. Claramente la posición es bien distinta a lo que yo escuché que ella planteó de respecto a la psicología cognitiva. Al contrario, pensando en un cerebro neurodiverso, cuando evaluamos, evidenciando en el comportamiento, comportamientos diversos, lo que buscamos es ver también los talentos, y a través de los talentos, ayudar... A, siempre trabajamos desde la parte social y evaluamos también la parte social a la madre y al padre a través de esos talentos y al mismo chico porque a veces yo tengo niños con condición de espectro autista de 15 años y siempre les estoy mostrando sus talentos dentro de lo que es una neurodiversidad y con sus dificultades que a veces los chicos grandes mismos ellos plantean mis dificultades principalmente ellos dicen la sensación de soledad los tratamos de ayudar sobre todo al que sufre la soledad. El que no la sufre, no, porque tampoco tenemos que tender a un patrón. Entonces pensar que los psicólogos cognitivos buscamos el déficit, y no me parece, lo quise aclarar porque no es para nada así hoy en día, eh, lo que el paciente sufre o padece, sí tratamos de ayudarlo, pero siempre marcando los talentos al bebé, desde que es bebé, al niño más grande y a sus padres y a la gente que vive con él. Entonces, eso Perfecto. es importante aclararlo, porque quedó en ese bueno. margen y no. No, esa... yo quiero decir no, algo pero, respecto de esto. Pero, pero, ¿puedo que te quiero responder. Sí. Bueno, no, Clara, responde, pero yo lo Le que respondo quiero comentar... y Por ahí para aclarar un poco el contexto de lo que, de lo que dije. Mm -hmm. este, lo que me estaba refiriendo es en primera infancia respecto a los diagnósticos tempranos, sí, sí, en sí, donde, entendí. no, en donde lo que me parece que que puede ser complementario de un abordaje como el que nosotros pensamos, interdisciplinario, en lo cual, ¿cuál es la puerta de entrada? La puerta de entrada es la detección de áreas de talentos o de dificultades, o la puerta de entrada es la amplitud de la interafectividad y la intersubjetividad, para luego, en todo caso, en un segundo momento, especialmente cuando las consultas son por niños de dos años, que son muy importantes de tomar a los dos años, pero lo que tenemos claro es que el primer punto es el trabajar el lugar del niño en el deseo de los padres, cómo, cómo impactó aquello que les sucede en la intersubjetividad, porque lo que yo veo es que cuando los niños presentan retracción, los padres también se retraen, y sienten sí, sí, claro. tanto dolor no y tanta entiendo. angustia por esa inter... Por, por esa, falta de respuesta, el dolor de que el chico no les responde afectivamente, que lo primero que, que creo que, que, que es trabajar es esa interafectividad y esa, sí. ese duelo que hacen los padres por sentir que no es respuesta cuando es una respuesta distinta, cuando hay algo... Sí, yo, yo entiendo... Ahí está, la respuesta Solo... distinta. Claro. Disculpame Lucía, yo entiendo lo que vos me decís y yo también trabajo con bebés chiquitos con a, eh, Analia Ruiz, con el test de Bailey, de, eso, de hecho el año que viene vamos a presentar un patrón neurocognitivo de niños que rinden en helados para TEA o sea y, y cómo rinden en el Bailey, digamos. O sea, uno entiende esto y ya hoy en día se está a través de Melsoft, toda esta gente que vos conocés, Alzheimer, y se detectando estos bebés con esta condición, ya antes, casi dentro de los 10 meses. Pero el diagnóstico de lados no sirve. El lado es un test que se utiliza a nivel internacional para no sirve no para dar un sesgo o marcar a un chico, sino para es lo que hoy en día piden las obras sociales y para poder iniciar. Bien, el pero ojo, muy bien. Me parece un debate súper interesante para que lo continuemos. Pero a mí me llegó hace poco un chiquito que no tenía tenía un problema vincular, este, en la pandemia y en su sistema le hicieron un ados, no hicieron una entrevista bueno, vincular es que y le hicieron un es Entonces, en a este los padres ya pensaron el... que el chico podría ser autista. Oh, claro. Bueno, eso es el mal uso de la técnica. Bueno, hablamos, por eso digo este que tenemos que trabajar en no equipo. Y, traba y no se puede hacer con máscara. Él bueno. no se puede hacer con máscara. Entonces la gente que está haciendo ados en este momento no está respetando las normas de la técnica. Porque no se puede hacer con máscara. Entonces bueno, a mí que en este A me eso me, no me refiero, es el paradigma de la complejidad es la heterogeneidad de la problemática y lo que cada uno aporta y en el caso, en estos chiquitos que necesitan varios tratamientos a lo largo de muchos años claro. el tema sí. es cuál en qué momento y en qué contexto porque a veces pues se sí. los llena de tratamientos y no, claro. entonces me parece que el diálogo no, sí. es importante es en ese sentido en el sentido de que la evaluación del desarrollo tiene que servir para saber cuál en qué momento es oportuno y no en... se sí, de acuerdo y en proteger a los papás, normalmente tenemos ese cuidado de que en el diagnóstico es para que los papás sepan que vamos a intervenir oportunamente, no para marcar un, que este chico no va a cambiar. Esto es algo que sabemos que un niño es una base flotante hasta los 5 años y todo puede cambiar. Que ese diagnóstico es solo un permiso para intervenir, no un diagnóstico que lo va a marcar toda la vida. En eso sabemos, pero quería aclarar eso. Eh, porque me parecía que si no era un poco duro con lo que aporta la psicología cognitiva a este tema. Bueno, Gracias. yo lo que quería decir es que acá lo que aparece es la complejidad, la multiperspectiva, y lo que, la palabra que más insiste es la palabra diversidad. Ya Berta Braslaski, en los 30, no puedo dejar de ser historiadora, da vuelta a las escenas y convierte en lo que Pili llamaría hoy talentos, los déficits, es decir, en el área que compite. Ahora lo de Clara, de afianzar en la intersubjetividad, en la interafectividad, justamente son los déficits de los niños autistas, el tema del lenguaje y el tema del lazo. Ahora, mm. está re bueno lo que dice Clara es que en una escena donde falta ese juego, el padre termina retrayéndose y se termina consolidando. Pero a mí lo que me encanta de todo esto, tanto de, lo que, de la presentación de, de este, Silvia, como la presentación de Alicia, que son casos duros, como lo empírico abordado por Clara en las filmaciones, en el examen del vínculo, que es una maravilla, como lo de Pili, que es otra mirada que transforma los agujeros en talentos, bueno, eh, nos reúnen tres palabras, complejidad, multiperspectiva y diversidad. Y les quiero comentar algo, recuerden que nuestra carrera ahora entra en el artículo 43, que es la parte de responsabilidad. Y ahí la articulación entre diagnóstico y clínica, es decir, entre el paneo de lo empírico, multiperspectiva y lo clínico, se vuelve clave, clave, porque bueno. son las áreas sí. más fuertes de nuestra carrera en este momento, ¿no? En cuanto a lo sí. legal, ahora pasó a ser una una profesión la nuestra dentro de las, de las que tiene responsabilidades legales y en esta intersección se sitúan y esto es lo que quiero decir por eso a mí me parece este, que todas este, hemos puesto en acto con diversidad esta perspectiva no tanto Silvia como Alicia como Pili este han puesto en acto esto como clara, que es la vanguardia en, en la afirmación del vínculo temprano, bueno, ahí está, no hay fronteras. No hay fronteras a las preguntas Exacto. que uno se haga, ¿no? Eso es lo que quería decir. Sí, sí, está. Bueno. ¿Había algunas preguntas? No sé si Silvia... Algunas preguntas, preguntas? más de... Acá quieren de que lea, ¿podés leer, Silvia? ¿O...? A ver, espera que me Están los comentarios de Adriana, de Adriana Franco también. Tienen que la leer. ¿En verdad bueno, acá hay, hay una, sí, de Adriana Franco hay un comentario, en verdad no se puede. ¿Está Adriana en, el, en la sala? No. En verdad no se puede trabajar con niños pequeños sin evaluar qué sucede en la intersubjetividad y en el propio del niño. encasillar casillar. A un infante o un niño en un diagnóstico puede ser desubjetivante. Sí, pero, pero puede ser que... una nube donde no se puede saber para dónde ir también. Es un por tema, eso ¿sí? quiero decir un punto. Parece que de me alguna manera Clara, sí, Clara un poco y Pilar también en algún sentido, y esto último que dijiste, Lucía, me parece que un poco apunta a responder esta cuestión, ¿no? Sí. no, eh, no miro sí, por ahí aclarar ¿no? algo aclarar con respecto a, a la a la importancia del diagnóstico, porque me parece que eh, no, yo estoy de acuerdo con el diagnóstico y estoy de acuerdo que hay momentos que los niños también necesitan tratamiento cognitivo, no es que pienso que, este, que el tratamiento cognitivo es de desubjetivante, pero, este, pero pienso que es importante respetar que los niños necesitan un cúmulo muy grande de interdisciplina, hay niños que arrancan por la terapia ocupacional porque una de las principales dificultades es en la sensorialidad, y estos que son niños que tienen defensas en la sensorialidad y en el cuerpo, y por ahí es importante arrancar por el tema de integración sensorial, que es lo que se ha encontrado mucho, que la dificultad de los niños autistas es que los flujos sensoriales cuestan en su empalme, y que el otro, que en general en los bebés organiza los flujos sensoriales de todos los niños que lo tienen bastante desarticulado cuando nacen. Ustedes ven que se mueven y no Ese pueden el hacer un foco. Es la a que, estudia en, en el otras, que con Exacto. Claro, ¿no? lo algo, organiza, organiza los flujos sensoriales y a lo mejor primero... El, el, la, la temporalidad de ver los flujos sensoriales primero antes de la funcionalidad de áreas o los talentos o la intersubjetividad entonces el trabajo común de, de pensar al niño como un todo y su familia y su contexto sociocultural porque ahí va a depender ¿Qué tratamientos tiene a mano? A veces nos encontramos que hay familias que hacen los tratamientos que su obra social les recomienda, porque a lo mejor no se pueden dar el lujo de ir eligiendo lo que es más necesario, pero si podemos trabajar en equipos, en hospitales, en obras social. Ah, mira, mira, claro. Acá claro, Adriana, Adriana, que es Perdón. mi amiga querida, también dice: agrega, el diagnóstico presuntivo orienta perfecto, ese es el calibre claro. ese es el calibre claro. Dale, no, quería, quería comentar no, algo quería no, comentar no. algo porque a nosotros también nos, nos atañe en eh, el trabajo que estamos haciendo con Alicia esta cuestión claramente, o sea, son presentaciones muy complejas yo señalaba un poco en ese refreshing que lo subjetivo, el hecho clínico no puede descuidar ninguno de los tres aspectos y yo creo que son presentaciones complejas, que articulan diferentes miradas, y que es imposible, o sería realmente muy reduccionista, tomando lo que vos decías, este, pretender que no, no se apelen a otras miradas. O sea, en, es, en, en estas presentaciones claramente requiere de la mirada de medicina en algunos casos, Yo quería segura. agregar que parecería, eh, los, los, siempre estamos con los bebés evaluando desde la escala de Macy Campbell, los tipos de apego de acuerdo a Volvi y considerando desde la observación de los bebés, todo esto que Clara nombra parecería, sino que queda como que solo uno está trabajando, lo que no, la cognición social es considerada también. Y esto que ella habla de lo que es integración sensorial, también en el bebé, a veces los explicamos a los papás que es una percepción distinta, digamos. Yo pienso en Temple Grandin, en su explicación de cómo percibe el mundo. Creo que tenemos que empezar a entender más lo de la neurodiversidad. A veces lo que vemos Era con un problema sensorial es que ellos perciben más por imágenes. Y por eso yo hace poco di un curso de terapias asistidas con animales, porque hay niños que están mejor con mamíferos no humanos que perciben sin sí. algunas situaciones los ayudan a evitar el pánico en situaciones sociales más, un animal no humano pues, y entonces pensamos en dar herramientas no en déficit y, entonces, y pensamos en el intersubjetivo y a veces plantearles a los padres que ese chico tiene un talento y hay que elegir la escuela y la universidad y lo que va a hacer en su vida de acuerdo a sus talentos entonces se mejor a los papás no pensar todas las dificultades que va a tener porque es, porque es un chico que está en un aspecto justo, sino todas las posibilidades que va a tener. Eh, me parece que quedó como que uno no considera lo intersubjetivo y para nada no, es así, no. al contrario. Claro, no, por los comentarios, para nada es así. Recordemos que Pili, además de su presentación, es profesora adjunta de la Cátedra de Neurofisiología, es decir, una joya. Miren la neurofisiología y la neuropsicología cómo aterriza, se sitúa en el marco de nuestro plan de estudio con estas miradas que son joyas. Yo y respecto misma la... a lo que Yo claro. Ahora estamos haciéndolo a lo que decían de la gente que no accede, la idea fue llevarlo al hospital de clínicas a través de la profesora Paulici y a través de la profesora Diana Salazar para hacer esta evaluación en 05. Porque oh. muchos chicos no acceden a esto porque saben que el A2 es muy caro, ¿sí? oh. es algo muy caro, que no todas las obras sociales lo cubren, y entonces la idea fue llevarlo a través de un programa de extensión de la universidad al hospital de clínicas para hacerlo ahí. O sea, eh, lo que no claro. quiero es que quede como que, que es muy cerrada la visión, para nada. Yo tengo... No, la al contrario, de... lo que, lo que <risas> yo planteo no es, no es que sea cerrada la visión, al, al contrario, creo que el, los psicólogos trabajamos en intersubjetividad miramos la mirada que tiene que ver con la intersubjetividad desde la constitución del sí mismo y del sujeto y, y, este, y derivamos para algunas áreas específicas a los tratamientos eh, cognitivos con, y con muchas, no, y además sabes en el momento Clara. preciso en el momento preciso de no hacerlo también es darle una herramienta menos al niño el tema es que la intersubjetividad niño? no es solo es si la trabajamos desde quizás otras áreas y otros autores Escúchame, además falta integrar toda el área, más allá de nuestra carrera, por ejemplo Miriam Metz también es especialista en toda la policromía de cómo se distribuye la sensorialidad en niños autistas, toda la función de lo motor toda, sabes qué carrera nuestra? Terapia ocupacional está muy también vinculada a todo esto y posiblemente para el año que viene también podríamos hacer, si estamos una, una, abrir a esos campos también, porque están transcurriendo en la facultad. Y acordate que estos simposios que nosotros tenemos son para poner en conocimiento institucional los diversos rincones de producción aplicada que estamos teniendo nosotros, con multi, interdisciplina y complejidad. Se está trabajando mucho, por ejemplo, METS, en estos temas que están en intersección entre Pilar y Clara, por ejemplo, y donde ha opinado también nuestra amiga Adriana Franco, O sea que ahí se puede armar un marco, pero también hay mucha demanda de adolescentes de consumos, de, de consumos este, problemáticos, de ataque de pánico, que es al otra área que fundamentalmente en Silvia. Y en, Ali, y en Alicia Dongi están trabajando con todo ese tema. Nosotros acá hay un campo que se abre, que es una joya en realidad, pero la idea es que toda la institución sepa qué es lo que se está haciendo, cómo se está investigando, y sobre todo, acuérdense que la producción universitaria es investigación. Uno produce sus insumos para transferir en el grado. Acá nos está faltando, vamos a invitar también a gente de TOE para esta intersección entre Clara y Pili, en donde opina Franco, y también este, en la otra en la intersección que tiene que ver con esto, que es lo que trabaja también Silvia y Alicia, ¿no? que está, estamos armando todo, tatuajes, consumos, anorexia, hay como, hay como mapas joyas que se van esbozando y que se sepa que la facultad produce en eso eso es lo que a mí me interesa desde el punto de vista institucional bueno yo felicito y me enorgullezco de los desencuentros de las en, de los aportes los los, cómo van claro. institucionalizando que Pili vaya al clínica, Silvia viene de Hidalgo escuchen yo es feliz feliz de que la institución abra otras instituciones, aplique, no como alguien comentó, quién comentó por ahí a ver, ves cuál es la transferencia que alcanzan a la comunidad. Pre pregunta Viviana, ¿Ven que está todo Pero el mundo en, disfrutando. En, sí, sí, claro. A ver. En, en nuestro caso también porque ambas, tanto Alicia como yo participamos del programa. Si claro, mí, es más, yo propongo este que último esto que se está grabando se tome en todas las esta intersección, este encuentro loco que hemos tenido creativo de, de, de conocer eh, distintos recovecos de la facultad, esto que va a quedar grabado y que va a quedar en video, sea material de consulta de todas las propuestas bueno, académicas, que comentar, tanto de la de Pili comentar, como la de... Eh, Sí, sí. No, quiero comentar algo respecto de esta pregunta, puntualmente, de la referencia que hace poco tiempo, por eso no lo traje tampoco, desde el Clínicas, se, se organizó desde el programa asistencial que, que coordina Graciela en el Clínicas, Graciela Paulici, eh, se, se abrió un espacio y una posibilidad de trabajar, en este caso con las enfermeras, y con, con el tema de covid y las crisis de pánico asociadas, digamos, o que se desencadenan a partir del trabajo asistencial en el hospital, que continúa, por supuesto. Y, y es un trabajo reciente, o sea, estamos recién este, articulándolo, pero, pero bueno, este, me parece que es fundamental, por supuesto, la inserción en estos momentos en el hospital, porque, sobre todo por el personal de salud. Que sigue bueno, también por en ahí el... agregan per, permiso que para agregar un poquito lo que decía Silvia y de lo que está mayoritariamente estaban planteando toda la mesa es que la verdad que eh, es muy importante la, la transferencia a la comunidad de que nosotros tenemos un espíritu interdisciplinario o multidisciplinario digamos que me parece que la riqueza de, de, de estas mesas es compartir investigaciones justamente que demuestran en, en todo, cómo hay que salirse del, del mundo chiquitito, sino que hay que abrirse Nadie. a otras disciplinas y a otros saberes. Que incluso el otro día escuchar, eh, me gustaría que, ¿sabés qué Silvia?, que sí. tam, Hablando de los saberes este, y, y de ciertas cuestiones, la, lo que dijo Klimovsky. ¿Tenés a la, la mano la frase de Klimowski No, no yo Pero le comentaba a el otro día que eh, la buscamos, la buscamos. Está, eh, digo la cita nada más, porque está en aperturas, en una entrevista que le hacen en el 2007, dos años antes de que se muera, falleció en el 2009 le hacen una entrevista a Aperturas Psicoanalíticas. Si lo buscan por la web, lo van a encontrar enseguida. Y ahí, allí justamente la pregunta que disparó esa entrevista fue sobre la muerte del psicoanálisis, donde él empieza a hablar de, de bueno, que esos, esos este, digamos, esos sintagmas que se pronuncian cada tanto, la muerte de las ideologías, etcétera, etcétera, que después se ve que no hay tal muerte de las ideologías, ni de la ciencia, ni seguramente del psicoanálisis. ¿no? Pero es una entrevista muy interesante, donde él muestra de una manera muy amplia este, y compara con las ciencias duras, lo compara con la con, compara con la física, de hecho. de Claro, no hay, bueno. no hay fronteras, no hay fronteras. No hay que fronteras, no hay fronteras, ni entre hay, las preguntas, no hay fronteras. Como dice Clara, hay que hacer puentes. Ahora Clara, dice. por ejemplo, como ya que estamos hablando de instituciones, yo quiero destacar que Clara ha llevado al corazón de instituciones como la APA el tema de eh, eh, la investigación empírica, eh, una joya absoluta. Y además, no solamente conforme con eso, tiene una institución que tiene que ver con el tema de infancia, muy fuerte. Y hay gente que está produciendo en sensorio motriz, man en el me distintas perspectivas que hay. Es decir, nosotros somos en realidad el mapa discursivo es gigante, y, no, y, y hay todo el mundo es muy uva eso de plasmar las ideas en instituciones, en grupos de investigación. Por ejemplo, yo sé que Clara, su lo, lo, lo ha hecho horas de investigación, cosa que invito a ustedes también a hacer, porque yo quiero que todas estas joyas lleguen a los alumnos, y que uh -huh. los demás colegas sepan lo que se está haciendo, porque nosotros tenemos que disfrutar de nuestro propio entor entorno, es decir, este, desde los perros de Bocalán, que yo les di entrada a en la facultad, a... <risa> Y claro que sí, claro que sí, porque hay estudios donde los tipos anclan a los pibes, este, anclan, calman, juegan, hay y estamos con Pili tratando de entrar en todo lo que es terapia animal de, de, tanto del de la narino, donde este, está? el tornú. No, no, para el año que viene invitar al ex decano de la Facultad Veterinaria que se armó el programa de quinoterapia. Exactamente. Eh, bueno, estamos abriendo. Estamos abriendo? Torno, no hay terapia animal. Bueno, estamos abriendo. Yo no hay digo quino. que sea lo único, pero estamos abriendo a miles de posibilidades. Y en la fundamentación, bueno, pero a mí me interesa también, no, más hablando tan, yo de le legal. pedía a, a Silvia también trabajo sobre los cortes, la anorexia, los tatuajes, sí, las lesiones, ¿te acuerdan que el año pasado trabajamos eso también? Sí, sí, casa sí, sí, sí, con todo sí, el sí, tema, bueno, sí. estamos en tema, estamos en sí, reales sí. brutos salvajes, no hay sí. nada que no se dome, acá no hay fronteras, toda pregunta... No hay fronteras, exactamente. Exacto, toda pregunta puede llegar a desarrollos diferentes. Este, Porque el, además la... no es una cuestión es no es una cuestión este, de opinión, es una cuestión de conocimiento. No, Entonces, me claro. parece que ahí no hay posturas rígidas. Se trata, no. de, se, se trata de promover escuchá, el vos dentro del campo. Vos no tenés los UBASICS no en, el los subací, en el clínica. En el vos no la... campo es la psicología. Claro, Silvia, vos no fuiste vanguardia claro, en los subasís de, sí. claro, de, sí. de investigación clínica. Claro, vos fuiste vanguardia en los subasís de investigación clínica. Por eso te estoy diciendo. Entonces acá no es que venimos a, a ver... Sí. A, no, acá hay tradiciones en las cuatro invitadas de trabajo duro, científico, propiciado a instituciones y con transferencia al grado. Por ejemplo, Clara... Este, está en este momento centrada en un proyecto que yo al principio me... que son sus horas de investigación centradas en el UBASI. Sí, y su, y su, y su eh, anclaje académico es ese y sí, sí, la institución. y ese. Sí, un lugar mínimo se ha convertido en un jardín gigante, el de Clara Rasnosi, sí, sí, sí, sí, sí, que sí. bueno, sí, la articulación con... Bueno, práctica su manera. No, Digo el nombre de paso, el aviso para Está escrito ahí es práctica de investigación en primera infancia, que es de la investigación a la clínica y a la prevención, justamente estudiando profundamente cada área, la heterogeneidad de los conceptos y los puentes entre distintos saberes, claro, en esa claro, problemática de es primera tuya. infancia, que quiero decir una palabra sobre la primera infancia, porque realmente eh, se sabe en el mundo que toda inversión en primera infancia ahorra en salud y en salud mental, Presupuestos enormes en los países ocupados en la primera infancia. Pero no es un territorio que, o sea, no sería bueno el, el hecho de, de, de, de quién es la primera infancia. La primera oh, infancia Dios. es de todos. Es a de, mí lo que me interesa claro es de los jardines maternales, es del total. Estado, y, y, este, y como hay interés, eh, a veces en esos intereses políticos hay pujas que, no, que generan diferencias que no son. No, son, bueno, no ayudan bueno, a la causa. A mí ¿Qué? lo que me interesa ¿Qué? es que vos te jugaste a horas de investigación. Su anclaje académico declara que es doctora de la facultad, como todas las que hemos intervenido acá. El anclaje son horas de investigación, un UBASIT y una institución gigante que es joya. A mí lo que me interesa es la producción de material investigativo en transferencia al grado y me interesa el concepto de extensión minimi, minimalizado, es decir, transferido a instituciones y aplicado concretamente. Yo en ese punto, este, mira, ayer yo tuve una consulta de, de urgencia por una evaluación en demencia. ¿A quién voy? A Pili. Y Pili enseguida armó, lo mismo que voy a Clara, o voy a, a Silvia Quesada, o voy a, a Don, y así que yo aplaudo. Bueno, gracias, gracias. gracias, a todas. gracias. Gracias. A todas. el año gracias que viene, más todavía. Más abierto, más loco, Más desafiante. Que esperemos que ya esté la vacuna y esté todo. Sí, sí y podamos que, podamos, que, que, que no tengamos que estar en salud. Que podamos vernos y abrazarnos. Porque y si nos vemos y pandemia. nos abrazamos. Entre todos bueno, bueno muchas bueno, gracias a todos. a todos por esta iniciativa bueno, yo Lucía a ustedes, y Silvia, ¿eh, por organizarla muchas, y por convocarnos muchas gracias además miren cómo nos hemos unido Clara Alicia todos nos, somos grupo nosotros ya uh -huh, somos, grupo, sí, somos grupos, grupete, somos como grupos. dicen los amigos sí. sí. sí. como una este. claro. <risa> banda bueno chicas somos besos este. bueno, nos acá. Bueno, gracias besos a, todos a todos por la presencia Gracias. Gracias, gracias, gracias por, por, el, por todo lo que trabajaron. Silvia trabajó un montón, además de, de para poder reunir también todo, bueno. Claro, eh, somos equipo, todo. Silvia estuvo joya. Muchas gracias Clara por el Zoom. Sí, sí, sí. sí. Clara <risa> Clara. trayendo sí, ideas, claro. trayendo cosas. Vos estuviste muy bien, Ali, también, ¿eh? Uh -huh. este, no, y me, me encantó escuchar, eh, a Pilar, me encantó escuchar sobre el tema del, de, del Parkinson, este, porque este, es, una, es una cosa muy interesante cuando la, para la gente mayor, que uno tiene cerca, que uno pueda este, decirle cuando tiene que hacer... Que van al médico que vayan a sí, hacer sí. un estudio, si tienen algún sí, claro. síntoma. La detección el, precoz. el año sí, que sí. viene traigo yo a la gente de Tango Parkinson del Ramos Mejía, que va a Yo lo traje en bueno. un seminario internacional siento, hace dos años eso. Trabajé con él chiquitos, el trabajo del psicólogo en envejecimiento es distinto que cuando yo trabajo con las dos puntas con bebés y con envejecimiento, ¿no? Y es distinto porque es más ingrato, porque todo lo que uno logra con los bebés y sabe que va a lograr en el envejecimiento, claro, claro. Es, eh, a veces ves que solo haces estrategias compensatorias, lo ayudás a que envejezca... Siempre, siempre Pilar, perdóname, eh, siempre el envejecimiento ah, es más fue, Es muy agradable porque este paciente estaba muy contento, estábamos leyendo a Cervantes, Ah, no estábamos porque bueno. yo no lo quería presentar porque me generó dolor porque falleció de COVID el mes pasado. O sea que, oh, de, bueno, pero eso nos pasa a los pili, psicólogos pili, que hacemos pili, clínica también. Que perdemos a nuestros pacientes. Eh, claro. Pero estábamos leyendo a Cervantes. Entonces digo, bueno, también esa, en el envejecimiento, lo grato del psicólogo que trabaja en esto es hacer la calidad de vida, ¿no? favorecer la calidad, calidad de vida. De vida. Eh, es distinto el trabajo y bueno eh, eso va. Bueno, Perdón, bueno, podemos ir cerrando ah, no, yo quería decir que el, eh, el, sí. los ancianos el, el, el, el, mi hermano que es neurólogo uno de los detectores son las estrategias de cubrir de, cubrir, de, de taponar el, el o sea que vos fíjate que vos trabajas un extremo y el otro bueno chicas, el año, Ahora, vayan pensando bueno, ideas para el año que hasta viene hasta la próxima ¿eh? el sí, año sí, ya bueno. bueno, bueno. Bueno, muchas gracias, gracias a todos. A todos. El Un beso. Para grado, usen este video como material de grado de las cuatro propuestas. Yo lo voy a llevar a Teo. Ajá. Perfecto. Bueno. Ah, bueno. Gracias, Lucía. Gracias. Gracias. Ustedes, gracias. Somos gracias Somos amigas. Chao.